Y volvemos para hablar de amor De un romance que comenzó A mediados de abril De hecho charlábamos sobre eso aquí en el programa Que vincula a un mendocino Con una famosa conductora A nivel nacional estamos hablando Perfecto, ¿no? Claro. Lizzie Tagliani se casa Con Sebastián Nebot Señoras y señores los oh, oh. aplausos porque está bien celebrar el amor, ¿no? Por supuesto, en todas sus formas y maneras. Si bien llevaban poquito tiempo juntos, estamos sí. hablando de que en abril empezaron a salir. Bueno, ya para el mes de septiembre llegó la propuesta. En vísperas de cumpleaños de Lizzy, Sebastián preparó una escena súper romántica wow. para pedirle que se case con él. ¿Querés que veamos las Por imágenes? Por favor, sí, claro. Mira, Lizzy cumplió 52 años el día de ayer. No, Estaban listos para festejar, pero él la recibió así preparó Sebastián. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Ay, no, no, no, no, no, no. Entré y estaba todo esto. Hermoso. Todo con este caminito. Ay, miren, no, no, no, no. Oh, y otra sorpresa que después les cuento. Qué voz de enamorada. Sí, Ay, ¿eh? no, no. El El voz, Bobada, voz, bueno, dice que no venía de pasarla muy bien en el amor, ¿no? Recordemos que estuvo a punto de casarse con este Leo, Alturia, Leo Alturia, ¿no? Leo Quien fue su pareja durante un poquito más de tiempo. Eh, pero bueno, de la nada vino la separación, momento muy triste para ella. Y ahora volvió a tocar su puerta del amor, ¿no? Así parece, Clary. Con mariachis y todo, Con wow. mariachis, completa la Se propuesta. Se pasó, Sebastián. Romántico. Muy romántico, Mira como pequeños candelabros de colores. Claro, son como velitas, como velitas que van ¿eh? como en estos papelitos, ¿no? Pero con un corazón. ¿no? Claro. Bueno, hablemos un poco de Sebastián para saber quién es, ¿no? Es un joven mendocino. Este, ellos se habían conocido hace algunos años atrás. Pero en ese momento Alicia estaba en pareja. Cuando ellos se conocieron, entonces, bueno, tuvieron que postergar esa onda que pegaron, ¿no? Porque ni bien se vieron. Se gustaron, flechazo. se ficharon, flechazo, pero bueno, cada uno medio que estaba en la suya, ese no era el momento para conocerse de la manera que les hubiese gustado, pero años después Lisi se separa y Sebastián no pierde la oportunidad y dice está es la mía, es ahora. le tengo que hablar, le tengo que escribir. Él fue el que tomó la iniciativa, le escribió por las redes sociales y decidió ir a visitarla a Buenos Aires. Ellos habían conocido acá en Mendoza cuando Lizzie había viajado para una de las vendimias para todos, ¿no? Uh -huh. Había sido invitada, vino acá a la provincia, a la noche salió a bailar justo en un boliche donde Sebastián estaba como encargado en ese momento. Entonces, bueno, ahí se conocieron en la noche mendocina y años después llegó el momento... De coronar, bueno, ahora ya con un anillo, wow, este, este claro. amor. Este, el amor de la revancha, evidentemente. Sí, bien por Lícito, digo, porque se la ve recontenta contenta y, y la venía pasando muy mal. Sí, sí, venía sufriendo bastante, así que lo celebramos, obviamente, y capaz que vamos. Claro. Capaz <risa> que vamos, chicos. Vamos, Yo firmás? me voy a colar al casamiento, lo firmo en este momento. Vamos a la reja? Eh, voy a tener que ir de zapatillas para pa coser, ¿no? Para cuando me persiga la seguridad, yo voy. Voy corriendo. Sí, sí, yo corro rápido. Sí, una época. Corro muy rápido porque soy chiquitita, ¿viste? Tengo como ese dinamismo, ¿no? Entre este, los arbustos. Pero antes de ir por la vía de, de lo que está mal, que sería colarse, ah. hablémosle directo a cámara a Alicia y a Sebastián. Sí, ¿querés que le mandemos un mensaje? Sí, sí. ¿A ¿Sebastián? Sí. ¿Para que nos invite? Sí, mandale. Le mandamos, ah, mandémosle un audio. ¿El WhatsApp tenés? Sí, sí, le mandamos mandale un audio. Mandale audio, dale, mandémosle. A ver, eh, eh, vamos a buscar. Sebastián, ¿borraste el contacto? <risa> no, no, no ¿tengo, muchos, tengo muchos Sebastianes. Ah, wow. No, chicos, no, con mucha gente. Hola, Seba, acá estamos con Clary al aire. Hola, Seba, estamos en Mejor de Mañana, celebrando bueno, esta hermosa noticia de que con Lisi han decidido casarse. Esperamos que la boda sea acá en Mendoza, porque los paisajes, la montaña, el vino ameritan que sea aquí la boda. Y que si es aquí, o si es en Buenos Aires, igual, claro, problema. Estamos dispuestos a viajar. Eh, no, queríamos estar presentes claro, ese día. Aunque sea al baile que nos inviten. Al baile, claro. sí. Nosotros te juro que animamos la fiesta, levantamos, no ocupamos el lugar. Baile, somos chiquititos, mucho no comemos ni tomamos. Bueno, eso no lo puedo afirmar. Este, pero bueno, nada, yo tengo una banda de cumbia, vamos a tocar gratis de ser necesario. Lucas, ¿qué puedes ofrecer vos? Yo me propongo onda, yo te saco animador, a bailar a todos, claro, animador, que me no haga falta. Al que esté sentado y aburrido, Lucas lo saca a bailar. Lo sacamos, Seba. Eh, y de paso, nos armamos gustaría... Te carnaval carioca. ¿sí? Te el carnaval carioca. Vos, Lisi, si se animan los dos, genial. Nos encantaría tenerlos un dos minutitos acá al mejor de mañana de forma virtual. Sí, algo que nos cuente un poquito, ya que son mendoza ¡Sí! Y les hacemos el aguante, nos encantaría. Así que, Seba, te mandamos un beso con Clary. Beso. Ahí está, enviado. Ay, no, no. está enviado. el audio, a así ver, que... A ver qué foto de perfil tiene. ¡Ah, tiene foto de perfil con Lisi. Hacele zoom, mira. Mirá. La carita. Y ahí está el audio que le acabamos de mandar. Chico, no va a clavar el visto. No creo. No te atrevas, Sebastián, porque queremos ir. Capaz que nos dice que no, pero vamos a tener alguna respuesta. Claro, estamos pensando en el look. Sí, claro. Bien etiqueta, ya ¿eh? Sí. Andá comprando trajes, yo voy vestido. Esta misma tarde. No, no compres, canje. Canje, canje a lo grande. <risa> Bueno, esperamos, esperamos que llegue la tarjeta, Manuela 24 2421 de las heras, familia Castro Sechin, señor y señora Castro, este, dos personas, ahí, ahí estaremos. Sí, ahí estaremos. obvio, obvio.